Gracias Carolina, gracias a, a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar al público cada día en este programa de mañana. El presidente de la República, Luis Abinader, hizo una, un movimiento que parecería extraño para quienes nos sentamos a analizar la vida, la vida nacional y es el hecho de acudir a la FITUR. La FITUR es una feria internacional de turismo que por cierto se está desarrollando en España, específicamente en la capital española, en Madrid. El presidente de la República llegó antes de ayer o ayer, ¿verdad? A Madrid por el aeropuerto de Barajas e inmediatamente comenzó una agenda bastante apretada. Y ustedes preguntarán, bueno, pero ¿y por qué? Porque él es el presidente de la República. Pero básicamente, primero, primero, no se trata de una invitación del gobierno español al presidente de la república, lo que quiere decir que cuando al presidente de la república, una nación amiga con la que se tiene trato, te invita, pues tú haces un viaje, eh, sobre todo para un motivo particular y específico. En este caso, la Feria Fitur no es una feria eh, del punto de vista eh, gubernamental, el gobierno la apoyará por lo que implica, ¿no?, para el turismo de España, pero no es un acto de gobierno, propio de gobierno. El presidente fue allí y a un lugar donde el ministro de turismo muy bien pudo haber hecho muy buen papel, él solo, sin el presidente, y representarnos de manera digna, porque es un muchacho con condiciones, con bastantes condiciones. Ahora, esa jugada del presidente de acompañar o de ir encabezando la delegación, porque definitivamente donde está el presidente de la República él es la cabeza de ese equipo, eso es, eso es así, por jerarquía. Eh, ese movimiento que hizo el presidente de la República solamente tiene una explicación y es que el presidente tiene el firme propósito de reelegirse como candidato presidencial de su partido y tratar de lograr una, ganar unas elecciones nueva vez. Y digo esto porque, fíjense que el ministro de Turismo es nada más y nada menos que David Collado, un muchacho que en los lugares donde ha estado ha desarrollado una, un buen desempeño, ha tenido un buen desempeño, ha desarrollado una interesante labor, y además tiene detrás a una familia multi, multimillonaria que lo apoya. Según dicen, es la punta de lanza de esa familia para poder llegar, digamos, a, a manejar un poco más, porque maneja muchísimas cosas a través de su dinero. Y en definitiva aún cuando él no tuviera ese apoyo, aún cuando esto que yo estoy diciendo no sea más que pura especulación, pero él tiene muchas condiciones para poder eh, llegar a la posición de presidente de la República, es David Collado. Hasta ahora en el PRM, fuera de David Collado, no hay ningún otro dirigente del PRM que pudiera enfrentar al presidente por muchísimas razones. Por ejemplo, Ramón Alburquerque. Bueno, Ramón Alburquerque es un tipo sumamente brillante, pero no tiene perfil presidencial. De hecho, Ramón Alburquerque es un tipo que, de, de entrada, su, su imagen, su rostro, crea una, un cierto rechazo. No sé si ustedes piensan igual que yo. ¿Por qué? Porque la política... No es simplemente tener mucho, mucho criterio, mucho sentido, mucho... La política también tiene que ver con la imagen de cada quien. Y hasta ahora, la imagen de Ramón Alburquerque, todo el mundo lo admira y lo respeta por sus condiciones intelectuales, pero la imagen de Ramón Alburquerque es una imagen que particularmente es rechazada Primero porque no es un individuo con ninguna prenda física que pudiera llamar la atención, pero además trae consigo el San Benito del en Tocoño, un hombre grosero, ¿verdad? Y que habla durísimo y que cuando tiene que decir la cosa lo dice no, y eso por supuesto lo aleja de un segmento poblacional, lo aleja. Y ningún candidato quiere salir a la calle a terciar en unas elecciones estando alejado de un sector que pudiera ser incluso importante de la sociedad. Por eso yo digo, el único que tiene en este momento, en este momento, recuerde que la política, el análisis de la política es un análisis de momento. Yo no, yo lo que yo digo hoy aquí, probablemente en un mes o en seis meses, cambie totalmente aunque yo, esté, aunque yo tenga la razón en este momento. ¿Por qué? Porque la política es un asunto de momento. Por eso el, el, el, el, uno de los más exitosos políticos dominicanos entendía, que era Joaquín Balaguer, entendía que la política era el ejercicio de la conveniencia y el beneficio. Lo que te convenga, ahora tú tienes que hacerlo. Lo que te convenga. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República se fue a Fitur porque no le iba a dejar en apariencia, ¿verdad? No le iba a dejar ese escenario solo a quien lo adversa eh, que es David Collado o quien pudiera, porque todavía no, no hay aspiraciones claras, ni siquiera el presidente de la república ha dicho que, que quiere ser presidente de nuevo, pero nos imaginamos que sí si por una serie de cosas que se están haciendo, que, hay, que son señales, son señales, el hecho de estar publicando, como hizo eh, Danilo Medina en su momento, el hecho de estar publicando la aceptación que como presidente tiene en Latinoamérica, fíjense que está Nayib Bukele con ochenta y pico, según esa encuesta, y luego está Abinader con sesenta y pico. Y así luego va hasta López Obrador y, bueno, un grupo de cinco presidentes latinoamericanos, Bukele, Abinader, López Obrador, eh, no me acuerdo cuáles son los otros dos. La cuestión, es, la cuestión es que eso no se hace al azar, eso no es de que vamos a publicar esto porque le conviene al presidente. Si el presidente no estuviera pensando en reelección, eso no se publicara, no tuviera sentido, no fuera importante. Lo pudiera publicar un periodista o un medio cualquiera, pero que se le dé ese seguimiento de que cada cierto tiempo publicarlo... O sea, cada vez que cambia o se mueven los números publicarlo, definitivamente porque hay un interés en la reelección. Además, el presidente sabe, y eso creo que hasta los opositores del presidente de la República sabe que él tiene una buena aceptación. Independientemente de algunas cosas que se le han ido, se le han ido de las manos, pero hay sobre todo el manejo del tema corrupción que desde el punto de vista mediático, es un tema bastante interesante e importante para un presidente candidato, el tema de la corrupción, el tema de su, de su resiedumbre particular, de su actitud hacia, eh, eh, hacia la, la, la ciudadanía, hacia la investidura que él ostenta de ser el primer Hombre dominicano en la República porque es el presidente. En definitiva, en definitiva le ha dado una plataforma de aceptación. Que ha cometido errores, que lo tiene, pero claro que sí, claro que sí, ha cometido errores. ¿Quién no lo comete? Pero, pero cuando usted pone en una balanza lo que ha sido la transparencia, sobre todo de este gobierno en el manejo de muchas cosas sobre todo el tema de la corrupción, vuelvo y repito, pues indudablemente que uh, le ha ido bien a Luis Abinader. Hay cosas que se le están yendo de las manos que pudieran revertírsele. Eh, yo pienso, yo soy de los que pienso que si a Jorge Blanco no le hubiese ocurrido el abril del 84, el gobierno de Jorge Blanco no hubiese sido todo lo malo que uno entiende que fue, que uno eh, reconoce, o, o, o, o, o, o tiene la idea de todo lo malo que fue si no hubiese sido por ese abril del 84. Pero cuando usted escucha, por ejemplo, posiciones como la de, como la de Raúl Monegro, que estuvo aquí, dirigente del Falpo, eh, dándole, uh, dándole una, una, un paño con pata como dicen, Alguien ah. se preguntó que las posiciones que él presentó aquí, cuestionando, como muy ligeras. Claro. ¿Qué te indica eso? Bueno, estamos hablando del grupo de presión más levantisco que hay en el país, el grupo de presión que incluso se compara con actos de terrorismo. Hay gente que dice, son terroristas. ¿Por qué? Porque es un grupo muy duro, muy, muy, muy definitivo del un grupo, un grupo muy beligerante, un grupo cuya función básicamente es el enfrentamiento y, y, y beligerar, pues indudablemente que con esa posición, usted, usted nota, usted nota, usted nota un cambio en la, en la, en la actitud. Entonces, cuando tú tienes un presidente con, con, con la oposición, digamos, por lo menos esos grupos de presión, con esa actitud, tú vas, tú vas desarrollando el gobierno sobre una base de aceite. Tú, tú vas rebalando muy bien en el camino. Entonces yo pienso que aquí básicamente hay que entender que ese viaje del presidente a España no tiene otra, otra, otra explicación que no sea un viaje político, un viaje con la finalidad, con la finalidad de traer de allá unas maletas de cosas, de acuerdos, de propuestas, de pos, pro, pro, pro, proposiciones de inversión, sobre todo en el área turística, inversión en el país, de entidades, instituciones, eh, nombres eh, sonoros que van a venir a la República a visitar o a invertir y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él no podía dejarle ese escenario a, a David Collado. David Collado tiene, como les digo, ha tenido un buen desempeño y tiene otra ventaja no es un individuo que a pesar del desempeño que tiene eso se ve, se nota él no anda por ahí diciéndolo ni anda haciendo, dando ruedas de prensa ni anda en los programas de televisión yo no lo he visto en los medios hablando de su trabajo en, como, como, de, como ministro de turismo no lo he visto y eso qué, qué te indica, eso es una posición que Puede, puede, en, quizá todavía no ha llegado el momento de que la publicite de esa forma, pero el hecho de que la gente se convenza de que alguien actuó correctamente, que actuó bien en una función que tenía, porque ve el desarrollo de esa institución, queda más fijado en la mente de la gente que el hecho de que usted vaya a un programa a decirlo. Yo estoy trabajando bien por esto, aquello y lo otro. Eso queda más y parece que él está manejando esa estrategia de esa forma El presidente de la república va a venir con una, una, una, un shopping Un shopping como se dice ahora Lleno, lleno de, de, de informaciones, lleno de promesas Lleno de gente que viene a invertir Lleno de propuestas de construir hoteles de, Bueno, todas esas cosas van a traer Pero en definitiva la idea es que quien lo hizo fue el presidente No el ministro de, de turismo por eso yo pienso que eso fue un viaje más que otra cosa, un viaje político. Y demuestra el interés que tiene el presidente de presentarse en el futuro como candidato del PRM. Muy bien, Amado, sí, comparto esa parte contigo.